Jornada histórica la que se vivía este pasado martes en la provincia de Guadalajara con varios municipios implicados en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España como Sigüenza, Alcolea y también, muy especialmente, Molina de Aragón. La provincia de Guadalajara vivió ayer una jornada histórica relacionada con un evento deportivo de alcance internacional. Hablamos de la vuelta, a la carrera ciclista que este año recorre la geografía española a lo largo de 21 jornadas a través de sus catedrales. La etapa salió ayer de la localidad burgalesa de Burgo de Osma y entró a la provincia de Guadalajara por el norte y pasó por localidades como Sigüenza, Alcolea, Maranchón o Mazarete llegando a Molina de Aragón sobre las 5 de la tarde. Los preparativos se prolongaron durante toda la mañana en las localidades que más tarde atravesaría la serpiente multicolor con cientos de personas implicadas en la organización de la carrera en total cerca de 3.000 personas trabajando en un día en el que la provincia de guadalajara fue protagonista a lo largo de 111 kilómetros no solo la organización de la vuelta sino también los agentes de movilidad de la guardia civil que se encargaron de que no hubiera problemas en las vías afectadas por el recorrido de la carrera la etapa salió a las 2 menos cuarto de la tarde ...pero el ambiente comenzó a vivirse en los pueblos mucho antes... ...cientos de personas se movilizaron en Sigüenza... ...por donde los ciclistas pasaron sobre las tres y media de la tarde... ...allí fueron muchos los aficionados que salieron a las calles... ...para disfrutar del espectáculo... ...y sobre todo, para mostrar la mejor imagen de la ciudad del Doncel". ...la señal de televisión distribuida a través de Televisión Española... ...llegó a todo el mundo... ...quien pudo descubrir en más de 190 países... ...la belleza de la provincia de Guadalajara... ...la vista del helicóptero mostró los campos cosechados de cereal... ...que conducen hasta Sigüenza... ...la belleza de la ciudad, su catedral y su castillo... ...y los paisajes que llevan hasta Alcolea... ...una localidad que vivió muy intensamente la jornada... ...allí recibieron la caravana publicitaria... ...sobre las tres menos cuarto... ...y más tarde a los deportistas... ...que comenzaban allí un sprint bonificado... Miles de curiosos llegados de buena parte de España, pero sobre todo de Guadalajara, se apostaron en las cunetas de la Nacional 211, sobre todo en las cercanías de La Meta, en la capital del Señorío, que usó la imagen de su castillo como principal atractivo turístico. Reflejado desde lo alto por las cámaras, pudimos ver a tres soldados de la cofradía de la Virgen del Carmen en las torres del castillo. También vimos cómo los molineses agudizaban el ingenio para conseguir ser retratados por las cámaras de televisión y mostrar así la mejor imagen de la ciudad a los aficionados al ciclismo de todo el mundo. Mucha expectación, gente divirtiéndose y disfrutando de la caravana publicitaria y también del buen ambiente. Y es que miles de personas tomaron parte activa de un acontecimiento deportivo que entró a Molina de Aragón sobre las 5 y 20 de la tarde. Los ciclistas atravesaron el Paseo de los Adarves a toda velocidad en una estampa preciosa que la comarca recordará durante muchos años. En el capítulo deportivo, el rey de esta etapa llana fue Jacobsen y Rain Tamaré continúa el líder a pesar de su caída a la entrada de Molina. Los encargados de entregar los galardones de la etapa fueron los representantes políticos que no quisieron perderse la cita. De esta manera estuvieron presentes en la entrega de premios el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Montes, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, y el presidente castellano manchego, Emiliano García Paje, quien hoy continúa acompañando a los ciclistas en una etapa, la quinta, en la que Castilla-La Mancha también será la protagonista. Los más pequeños también tuvieron la oportunidad de pasar un buen rato con las actividades preparadas por parte de la Vuelta Junior que entretuvo a los niños y a las niñas de Molina con las bicis, como reclama. En definitiva, un día en que Guadalajara lució esplendorosa ante la mirada atenta de los aficionados al deporte del ciclismo en todo el planeta.